Este lugar tan fresco y tan puro es un lugar con una gran vegetación y mi respiración se va a unir al ritmo de mis pensamientos. Y los pensamientos van a tener que ver con la serenidad, con la calma. Es como ir desacelerando el ritmo de la mente. Es como una danza entre su respiración y sus pensamientos. No debe haber tensión ni presión para que esto suceda inmediatamente, sino es algo que se va logrando con paciencia. el lugar donde están es agradable y su mente se va serenando visualicen y generen el color de las plantas que ustedes desean que están ahí. En su mente hay estas imágenes que les traen calma, que los hacen sentir en armonía, con sus pensamientos y con lo que siente, <coughs> Sientan su respiración. Y siéntanse en cada respiro más tranquilos. Sientan que sus sentimientos también se están llenando de armonía. Esto no es un examen no tienen por qué estar nerviosos. Nadie los va a calificar o descalificar. Este es un momento, un regalo para ustedes. Su respiración y su mente se dan la mano como ambos pies y las manos tienen que responder cuando danzamos. El espacio de su mente tiene un cielo claro está despejado y sus pensamientos están ayudando al aire a que se mantenga fresco y liviano. Mantengan su atención en la respiración y en las imágenes que aparecen en su mente de lugares verdes, frescos, libres y puros. La armonía se expresa en todo su cuerpo. Nos sentimos serenos, pero alertas, aquí y ahora. La armonía de mi mente en este momento es importante para mi corazón, para cada uno de los órganos de mi cuerpo, para sentir estabilidad. serenidad, gratitud para cada uno de los órganos de este instrumento maravilloso. Al mismo tiempo, Siento que mi energía de armonía hace que cada célula se sienta llena de esta vibración sutil y armónica. Regenero mis pensamientos, revitalizo mi cuerpo. Regenero mis sentimientos y hago que mi cuerpo se recupere. armonía y serenidad en mi respiración. Gratitud y amor para el propio ser y para el mundo la armonía con la naturaleza me hace sentir la armonía con mi carácter con mi personalidad en cada respiro hay vida y en cada pensamiento hay una energía positiva que renueva, que revitaliza, que recupera. Recuerden la danza entre la respiración y la mente. No puede ir una más rápido que la otra porque me voy a tropezar. Este es un regalo para el alma que soy. Y la respiración es algo natural. Y la tengo que compaginar con mi belleza interna, con ese paisaje interior, ese recurso interno lleno de paz, que está aquí adentro. el recurso más a la mano para el ser que soy es la paz yo soy paz y desde este sentimiento tan grato yo rodeo a todo lo que está cerca de mí, a través de mi respiración, a través de las imágenes en mi mente, de paz y paciencia, en el mundo hay mucho descontento intranquilidad y preocupación y yo lo transformo en paciencia esperanza y fe. Voy a añadir estas palabras, estos sentimientos a mi respiración. Paciencia. Esperanza. Y fe. Y en mi mente, como si fuera una pantalla de la computadora o el celular que aparece cuando está descansando. En mi mente hay imágenes que me traen esos recuerdos de cuando yo experimenté esa paciencia. Cuando algo dentro de mí fue más fuerte que lo externo. la luz de la esperanza, pueden añadir el sol que pasa a través de las nubes, el aire que despeja a las nubes negras y las preocupaciones se van. me hago alguien paciente y lleno de fe. Una nube por más negra y cargada que esté no puede permanecer en un lugar por mucho tiempo. Si acaso lloverá y el viento la moverá. Así es la preocupación. Es algo que viene y va. Y yo soy más fuerte que ella. Yo tengo la posibilidad de despejar mi mente de toda preocupación yo soy más fuerte que cualquier situación yo estoy por encima como ese sol punto del cenit, en lo más alto, y las nubes están abajo. El ser que soy es luz, y lo físico está abajo. Se puede moldear Puede cambiar, puede subir y bajar, pero yo estoy arriba, entonces la preocupación no puede tocarme. respiración que está llena de esta armonía interior de esta fe y esperanza y envió fortaleza las almas del mundo que la necesitan. Envío amor y paciencia. Envío gratitud, y confianza. Esta es la danza que hay en mi mente. Respiro profundamente el aire llegue hasta el estómago para sentir esta renovación, esta armonización. Del alma con la materia. Del ser con el cuerpo. Del ser con lo que lo rodea. Respiro nuevamente profundo y hasta el estómago y retengo y suelto y me libero totalmente de cualquier tensión. En ese agradable estado de profunda relajación, dirijo toda mi atención hacia esa parte de mí sagrada divina luz despierto mis sentidos espirituales abro el corazón y siento desde lo profundo livianes del alma que soy yo entrando en una experiencia de total livianes donde todo es luz claridad con un brillo de pureza profundo un espacio de agradable silencio donde la paz es natural donde el alma es libre mi corazón profundo tranquilo vuelve a esa experiencia donde me acepto tal y como soy donde el alma se refresca se recarga, se libera, al volver a sentir esa luz divina, eterna que soy yo, más allá De las tareas más allá de las listas de cosas por hacer que se acumulan día a día dejando atrás todo eso en este silencio natural donde siento lo que soy eternamente el actor que desempeña todas esas acciones pero que esas acciones no son las que me definen, son solo papeles temporales, yo, el alma soy capaz de ver la joya oculta en cada situación que he vivido tomando lo que sirve para aprender y soltando desde el corazón innecesaria todas esas cargas que sin darme cuenta me hacían sentir tan cansado grandes obstáculos que seguía cargando que iban poco a poco drenando mi energía vital gota a gota drenando mi entusiasmo pero en este espacio de luz el alma reconoce su propia fuerza y suelta siento como el amor más puro de todo el universo El alma suprema me toma en su regazo y su amor, su sabiduría, su profunda y eterna comprensión. Me ayudan a soltar. Y sentirme a salvo mi padre supremo toma todas esas cargas y me ayuda a aliviar aún mis errores dulce que tiene por mí no queda atrapada en las cosas que me cuestan mis defectos mis errores son tiene tal fuerza que su visión es tan limpia. Reconoce la capacidad que hay en el alma y me mira con esa esperanza en mí. Que nadie más en este mundo. dar esa fuerza hacerme entender de lo que soy capaz y en esta dulce conexión sin temor te entrego esas cargas de mi corazón padre más sabio, al padre que me protege, al guía y mi carga se reduce. por unos instantes le cuento al Ser Supremo a ese Padre tan comprensivo lo que estuvo afligiéndome lo que necesito resolver y me va a escuchar la tensión absoluta como si en este momento solo existiéramos él y yo sacar de mi corazón los enojos los miedos las tristezas mi padre amoroso y cercano llena sentir que mi misión en esta vida es algo único y especial. Mi misión de amor en este y revivo el entusiasmo en el alma en mi vida en mi camino sintiendo que cada vez que caigo es para tomar impulso y llegar aún más alto. Que puedo siempre volver a empezar. Y que nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. esa nueva energía vital tomar fuerza darle sentido de nuevo a lo que soy a lo que siempre he sido y a lo que siempre seré sintiendo su amor no, está para mí como una constante compañía y protección cuando sea que lo necesite en mí y ese bienestar crece fuerte se vuelve un brillo intenso en mi mente la maravilla de ese amor le da alas de entusiasmo al alma, la esperanza se refuerza y desde lo profundo de mí deseo también que cada ser en este mundo logre regresar a su propio estado de bienestar. Me perdono por mis errores. Me perdono por las cosas que no había podido cambiar. Siento ese nuevo amor aprecio por lo que soy y así acepto y doy cabida a cada ser vivo en mi corazón todos y cada uno son importantes todos y cada uno tenemos una misión. esos mismos deseos amables benevolentes de bienestar lleguen a los lugares donde la naturaleza desequilibrio donde tanto necesitan sentir paz el alma suprema como un sol reflejo esa paz en mi corazón como la luna trae luz en medio de la noche dejo que mis ojos mi rostro mi corazón sean un oasis de paz para los que tan la están buscando mi misión de amor empieza ahora donde todos somos importantes todos somos familia menor de familia humana Una enorme familia mundial, donde incluso cada animal, cada planta, cada forma de vida tiene su razón de existir. Siento esa armonía en mí como una fuerza queda esperanza y así poco a poco <coughs> vuelvo a sentir mi cuerpo tan tranquilo mi mente Corazón fuerte en paz, moviendo suavemente mis manos y mis pies. Vuelvo al aquí y a la hora. Oh, shanti. Para terminar esta experiencia. Salió influencias. Y dice, he de ser humilde y armonizar y trabajar bien con los demás, pero no he de volverme como ellos, tal vez otros se dejen influir por su propia arrogancia, por su propia negatividad o por la me mediocridad de la mente pero esto no significa que yo lo permita, debería haber tanta verdad en mí que los otros logren volverse verdaderos, mi estado interno debería ser tal que no solo me viera influenciado por la negatividad de los demás, sino que mi propia presencia fuera una influencia positiva sobre toda la negatividad. Esto es el verdadero desapego espiritual. <coughs> es enormemente estimulante experimentarse a sí mismo como ser espiritual. Así que nunca deberíamos esconder el resplandor que nos ilumina el rostro cuando nos hemos acercado a Dios todo lo que solíamos hacer según el ego se puede hacer ahora